Se escucha un chabón ahí que... No sé, se escucha como la musiquita esa re fea, mío. ¡No! ¡No! ¡Está, está, está! ah, ¡Ah te Lo escuché, boludo. ¡Ah! Esos violines indican que está cerca el chabón. En plan, literal. ¿Viste? ¿Me alejo? Bueno. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale! ¡Ay, está re cerca, boludo! ¡Sí, josteo! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Una puta pesadilla ese chabón, loco ¿Por qué estás en la cocina? Gracias, pipa. Clave ese comando. ¡Lo tengo acá! ¡Sí, follow! ¡Ah! Me abrió la otra puerta. ¿Qué onda, padre? agarrado vale. <ríe> <ríe> el pedo el chavo, mira Tenía ganas de trollear un rato, boludo ¡Ah! <ríe> <ríe> oh, oh, estoy, estoy, estoy, estoy. ¡Ah! ¡Estoy bien! bien! ¡Corre! ¡Corre, perra! ¡Ah! <ríe> ¡Ah! ¡La <una. ríe> ah. ah ¡Corre, perra! ¡No! ¡Dale, furro eh, es re atlético el chabón, igual, eh. ¡No! ¡No! ¡No! no. Mm, ¡Fuck the shit! ¡Fuck the shit! ¡Fuck the shit! ¡Corre, perra! ¡Corre! mira qué atlético que soy, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo tengo atrás! ¡Lo tengo atrás! Pero yo soy un tipo atlético, padre No, la trolleé La trolleé metiéndome acá La trolleé, la trolleé Corre, perra Corre, no, otra vez la trolleé La trolleé de nuevo No me la contés No me la contés Corre, perra No, otra vez la trolleé No, no no, no, no, no, no. ¿Dónde, voy, dónde voy? dónde voy? ¿Alguien me puede decir dónde poronga es? Oh, la puta madre Mirá, ansia. No, sí, sí Me morí Puta madre, boludo Está acá, está acá, está acá Está ahí, está ahí, está ahí Ya sé que está ahí al menos Vamos a tener, ser pacientes y esperar Ser pacientes Bueno, mientras voy a revisar el lugar, wey, porque What the fuck ¿Será acá? ¿La pared de ladrillos? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! No hay con qué darle Para, vamos acá No. My son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. No. there's so no. much no. Oh. yet for you to witness. ¡Ah, se a meter, ¿viste? nuestro señor, el Lord, the wall rider, tearing his truth into oh. the oh. unbelievers. What? The only way of this place is the truth. Accept the gospel. No oh, esto. Oh, la baja re fuerte, hubo uh, perdí el chat, eh. Se me arripió el chat. Listo, salimos padre. Eh, pero fue buenísimo cómo en esa, boludo Sí, follow Lu, Luen ¡Uy! Se me abrió la puerta No, justo leí, ¿qué pasó? ¿Apareció un chabón? ¿Y me abrió la puerta? ¿Cómo anda, Lu? ¡La puta madre, boludo! Tipo, vi el chat y había un chat ¡No! No me la conté, boludo Mira cómo le da la cabeza, amigo ¿Cómo suena? así, boludo ¿Qué ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! La, ¡Ah! ¡La mano, boludo! ¡Ni la vi! ¿Qué onda, pa? ¡No! ¡Eh! Che, qué turbio. Ah. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No! No me puedes tocar, padre. ¡Eh! Se le ve el pito, boludo. No sabía. No. Ponele. Tienes que ir a una celda, me dijeron. Bueno, vamos a hacerle caso. ¡Oh! ¡Oh! ¡La vieron! Me bugueé con el chabón. No, soy buenísimo. Soy buenísimo. Clipper en eso. Soy buenísimo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡Ay, no, no, no, no, no, no! Bueno. No me la contés, no me la contés. Eh, God always provide follow to. Sigue el rastro de sangre hasta la salida. Pero, ¿quién sigue sangre, amigo? ¿Quién? ¡Ay, oh, Dios! El Padre Martín es un bigote, boludo, totalmente. Está re loco ese Padre Martín, boludo. Está re enfermo, eh. No me spoilees nada, igual, eh. Que no tengo ni idea, estoy solo acá en medio de la nada, no tengo ni puta idea, wey. Bien. Uy, bueno, estoy tocado, wey. Hice un clip. Vamos, vamos, hagan clip y pasen los links ahí en el chat, no pasa nada. No pasa nada. No, no, tengo que bajar, wey. Re el chabón, viste, pero no le mete una piña a, un, a, a alguno ni en pedo, viste. Ay, la puta madre. No. No me vio, ¿eh? <ríe> Se metía, viste, nada que ver. Como si no, seguro me revió, yo hice cualquier poronga, y boludo. No. Esta está no estás bien, amigo. No estás bien, claramente no estás bien. Ah, no, este, este es el que no hace nada A ver Me gustaría que quedes callado Tranquilo, padre No te voy a hacer nada Bien, una batería Una PC ahí, para un counter en una de esas Olvídate, padre Ni, ni te jodas, no reímos, mío Ponga huevo Pongan huevo Sigue la sangre Ok Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¡Oh! ¡Ah! ¡La caliente! <risa> Vi la sombra, amigo. Vi la <risa> sombra, amigo. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! La concha de tu madre. La concha de tu madre. Ah, este, este, este es el que no me va a pegar, ¿no? Este es el piola. Este es el piola. Sí, sí, este es el piola. Oh, me pegó, ah, me viene a pegar a mí, ah, pero va despacio, ah, está, está, está, listo, ya caché, ya caché, ya caché. Yo estaba re tranqui viste, en la mía, <risa> ah, este, este es el que es piola, boludo, horrible piña me metió en la cabeza, boludo. Ah, escuchalo, ahí está ahí, está ahí, está. me voy, me voy, me fui, me fui, me fui. No vamos, nos vamos, a tu casa. ¿Eh? Estúpido ¿Eh? Uh, me resinfectaron Bueno Bueno Listo, listo Estamos No Si sí, pitito What the fuck? What the, fuck? What the, fuck? What the fuck? Bueno, sabemos que por ahí claramente baños. es una llave? Uh, la concha! No. Ya empezamos con las llaves de nuevo, par. ¡No! no, no, no, no, no, no, Abre, abre, abre. No, no, no, no, no. No, no, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? una llave una llave no no no no no no no no no no no corre corre corre no me gusta nada esto no me gusta este juego no no no no no cierra cierra <risas> no tengo dónde dónde me voy Salir. sale a través de las duchas ¿ok? las duchas dónde están las duchas no no no no no no ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, boludo? Ah, sale a través de, la, de las cosas, de las persianas, Acá, acá, acá Nos reímos, paro Ah, my god He y dice, mira Sabe, sabe que estaba ahí, wey. Y si, sí, era medio pelotudo, el chaval A tu casa guardando. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah, no quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Ah! ¿Qué va a pasar ahí? Para ver, quiero, quiero ver qué pasa, wey. Quiero ver qué pasa. Es terrible pata ahí, boludo. Tiene el pie más grande que mi.. que el mío. ¡Uh! ¿Qué hace? ¿Qué hace, papo? le tirar? ¿Qué onda, padre? ¿Qué? ¿Vos me querías matar a mí? Nee, nee, nee, nee. Sí, sí, la música, boludo, es clave, eh. Bailar rey. A ver. ¡No! ¡La trolé! ¡La trollé! ¡La troleé! ¡No, no, no, no! ¡La trolé! Yo pensé que. Uy, boludo. No, no, la cagué. La cagué mal. La cagué mal. Corre, perra, corre. ¿Había que hacer eso? ¿Había que hacer eso? Dale, dale, dale, dale. ¡Ah, no! ¡Qué asqueroso, amigo! No, que... no boludo. ¿Qué es eso? ¡Ya hay tanto hacer! Así se trago como 25 moscas, amigo. No sabe que estoy arriba yo, así que no me debería saber nada. Tío. Mugre, dice. ¿Qué onda, mugre? Sé que estás arriba, me dice ahora, viste, andate la concha de tu madre, ¿no? Oh, no, toma. Lo tengo abajo, eh. La tengo. Lo quita tu casa. ¡Ah! Oh, ¡La puta madre! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre, perra! ¡Ah! La puta madre. ¡Ah! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ah! Ja, ja! ¡Se agacha muy lento! ¡Ah, la puta madre! corre perra corre se agacha muy lento ah la puta madre qué era eso? ¿Qué onda, fachero? ¿Qué onda, padre? ¿Quieres una selfie? Oh, una gana de bajar por la mierda no, no sabe, güey. Tengo unas ganas de entrar en la caca. Es el impostor, gente. Una co... ¡Uh! ¡Uh, uh, ¡Uh! No, no, no, no. No me animo a pasar ahí ni en pedo, padre. Bueno, eso es todo, amigo. Ah, volví. A ah, estoy todo cagado. Wey. ¡Uy! What the fuck. ¿Hola? ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo, gordo. Oh, oh, ¡La ¡Oh, hombre! ¡Ah! No, ¡No me gusta este juego! No es divertido, no es divertido este juego, padre. No, no, no. Ya va los pido el gordo cagón. No me gusta este juego, eh. No me gusta este juego. ¿Qué onda, gordo? ¡Qué música de mierda, loco! ¡Dale! ¡Dejate y ya, amigo! ¡Vamos, pipa! ¡Hola, Jorge! ¿Qué pasó, boludo? ¡Para, para! Oh, ¿Qué pasa, boludo? Había una pila en la mierda, boludo. Había un loco que se comió una pila pensando que era una píldora y la cagó, claramente. Cla clave las pilas, boludo. ¿Por qué me hice hola, boludo? No me la contés. Voy por ti, Jorge. Ah, ya caché, boludo. Tengo internet, sí. Boludo, se me cayó el internet en el chat. Pensé que se me había apagado el, el, el coso, boludo. Me cagué todo, amigo. Literal. Tipo... Decía, o tipo, agarra pipa y dice Hola Jorge, tipo, ¿qué pasó? Y de repente, pum, se me cayó el chat, boludo Fue tipo, no, la puta madre Ahora sí, seguimos, seguimos Uy, ¡Oh, qué música del orden ¿Alguna pila por ahí, padre? Ah, mira, acá tengo para ocultarme, bien Bien, bien, bien Bueno, vamos a buscar dónde está el hijo de puta Hijo de perra, hijo de perra No No, no, no What the fuck, no Eh What the fuck, eh No, pipa de mierda Pipa de mierda Ah, pipa de Ah, la puta madre, ah Pipa de mierda, pipa de mierda, ¡Pipa de mierda! ¡Pipa de mierda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, ja! ¡Ah! ja, ja! ¡No! de mierda! ¡Auxilio! ¡No! La troleé, la troleé. Ya está. ¿Qué onda, padre? ¡No! La troleé, la troleé. ¡No, no, no! ¡Acá, acá! ¡Ay! Baja re feo, amigo. No, pero no pudo venir hacia abajo. Ay, qué, qué impotencia, amigo. A tu casa, pipa. Uy, boló. Che, boludo, la escalera más larga de mi vida, amigo. ¿No se guarda acá? No me la contés. Pensé que se guardaba cuando bajaba la escalera. Esta de mierda. Uy, o sea que el gordo puede estar acá. Uy, se lo... Vamos, guardando, guardando. A tu casa. ¡Golabajin! <gasps> <gasps> I can tell we're the same. You still know ¡Con real. The, the ¡Con la you know that, right? ¡Con la no Eh, un médico muerto con pacientes vivos Explícate Explícate, hola Female ward No sé qué es ward en este sentido Porque para mí un ward es un vigilante. ¡Ah! La puta madre ward eh, eh, es de vigilar y cosas así What the fuck? Qué onda, gordo, salame A ver, salta Ah, no, para, no podés Venga, pare. Bueno, estoy en el ward mail. O oh, bueno, mail guard. Que no sé. Uh. What the fuck? What the fuck? ¿Qué mierda fue eso, amigo? ¿Qué mierda? Poronga, fue eso. ¡Hola! Ah, mirá, así empujo. A ver, hago así. Dice, botón izquierdo de ratón. Y empujo. Ah, tengo que mantener apretado. Qué boludo. ¿Qué pasa con esa encuesta? ¡Buen surpo! Uy, qué pierna sexy que tiene igual, eh. Qué lindas piernas que tiene. Mira. ¿Te puedo dar un besito? ¿Sale una selfie?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 Ah, ah, puta madre. Ah, bien, bien, bien, bien. Puta madre. Te vas, venja, boludo. Dale, chavo, no pasa nada, güey. ¡Corre, perra! ¡Ah! Ahí me ha chotado. Nadie te preguntó, eh. Refo. Mmm. Sube, perra, sube. Qué música del orto, eh. Oh, no puedo ver, no puedo ver, no, no! no. ¡Ey, a dónde voy! ¡Ah, caga! WTF, boludo? Uy Qué intenso que fue eso, amigo